Eh, buenas tardes a todos. Mi nombre es Marcela. Bienvenidos a estas charlas que tenemos eh, de Facebook Live todos los martes a las cinco y media hora de Centroamérica. Y este, hoy vamos a estar hablando sobre este tema tan interesante que le pusimos de título el mantra que aquieta la mente. Y para aquellos que nunca han escuchado esta palabra, Mantra significa como una oración y es una eh, práctica del oriente donde empezó allí esta idea que se repite y se repite con la idea de ayudar a concentrar la mente. Entonces, eh, acá en Brahma Kumaris, en el Raya Yoga, nosotros hablamos también de mantras, aunque no los practicamos de la misma forma. Y esto es lo que vamos a estar este, llegando a conocer hoy. Entonces, eh, en el caso del raya yoga, verdad, eh, nosotros buscamos concentrar la mente en un pensamiento. Cada tipo de meditaciones tiene diferentes formas de cómo llegar a ese estado de concentración. Y la idea que estamos eh, tratando de de ver es que eh, esta es un poco la realidad en la que estamos cuando empezamos a meditar, ¿verdad? Porque estoy seguro que muchos de ustedes ya practican meditación y todo esto es bastante familiar, ¿no? Que uno se sienta, se, se pone en un lugar cómodo, una musiquita, una luz, alguna inspiración, pero que la mente tiene esa capacidad, podríamos decir, tan creativa que crea todo tipo de... Eh, de pensamientos, sentimientos, etcétera, ¿no? Entonces, cuando buscas el silencio, casi que básicamente sientes que una fiesta vino a tu mente. Y muchas veces lo que viene a la mente son pensamientos eh, muy relacionados o con el trabajo, con las situaciones, con el correr de la vida y este... En el estilo de vida que estamos ahorita teniendo en esta sociedad que vivimos en el siglo XXI, es eh, bastante acelerado y esto ayuda, podríamos decir, a acelerar todavía más ese proceso de creación de pensamientos. Eh, desde la tecnología, desde, ¿verdad? Todo como va ocurriendo tan rápido, estamos eh, casi que... La meditación se vuelve una práctica contracorriente de toda esa carrera de la vida, ¿no? Eh, entonces, ¿qué hacemos? ¿Cómo hacemos para llegar a ese nivel de concentración? ¿Verdad? Mm. Esa es como la idea de lo que queremos hablar hoy. Porque la meditación debería ser algo placentero y no una especie como de, qué decirlo, de castigo que te estés poniendo cuando te sientas que es muy difícil llegar a ese nivel de concentración. Entonces, para hacer la historia un poco diferente hoy, eh, vamos a mencionar un par de historias del oriente. En el caso de, eh, de la India, ¿verdad? Les comentaba que existen estos mantras, que son como oraciones que se creen mágicas, que tú repites y te ayuda a concentrarte, ¿no? Y como les decía, en el Raya Yoga nosotros practicamos concentrarnos en un pensamiento, un pensamiento de calidad, como le decimos un pensamiento puro. Entonces, eh, les voy a contar una historia y es que en, en esta escritura que se llama el Bhagavad Gita, hay este, una historia muy hermosa que es sobre este personaje que se llama Arjuna, que tenemos aquí en esta eh, pintura de la derecha eh, que es una historia muy larga como muchas de esas escrituras del oriente ¿verdad? entonces no voy a entrar en todos los detalles pero les voy a ir a, hacia el punto que me interesa que es que él es uno de unos cinco hermanos eh, que de repente se, se ven en, en un momento en la vida en donde tienen que enfrentarse contra sus primos y es una guerra pues feroz, ¿no? Y en el momento en que esa guerra eh, empieza, ¿verdad?, se les aparece esta, esta deidad o apariencia, ¿cómo decirlo?, se, figura divina, que de hecho en el hinduismo se le cree como una encarnación de Dios que está ahí en la imagen con, con el nombre de Krishna, ¿no? Y este… Eh, la cuestión es que… Eh, Krishna les ofrece ayuda, entonces los pone a escoger y les dice, o les puedo dar mi ejército más poderoso, o les puedo dar mi consejo, pero yo no les voy a dar más que mis que hacer, ¿verdad? Entonces en esa historia Arjuna escoge eh, este el consejo de Krishna y no el ejército, mientras que sus primos, ¿verdad? Escogen el ejército. Entonces en ese momento y es una historia muy muy bonita, es Krishna a través de ese capítulo del Gita dándole consejos en cómo ganar la batalla más importante de sus vidas a Arjuna y a sus hermanos. Entonces, uno de los consejos que le da Arjuna a, Krishna, perdón, que le da Krishna a Arjuna es este mantra de Man ¿no? Y este el significado de este mantra ha sido interpretado de muchas formas. Pero la forma en que lo vemos en el Raya Yoga, yo siento que no solamente es hermosísimo, pero como que al mismo tiempo resume todo lo que es el, el, la meditación del Raya Yoga. Eh, y el significado que les puse ahí, enfoca tu mente en el Ser Supremo y en nadie más, puede también ser visto como enfocarte o percibir la mente de Dios o entregarte a, la, a Dios, ¿verdad? Desde tu mente pues es como una forma muy, muy profunda de ver esta conexión con, con este ser que podríamos verlo como el, la fuente de todos los tesoros espirituales. Entonces, en el Raya Yoga, como les decía, nosotros no repetimos mantras o frases, pero la idea es que al entender lo que esto significa, tú de verdad puedes eh, lograr un estado de concentración muy profundo. Pues, ¿qué es lo que significa enfocar tu mente solamente en este ser, el donador, el, la semilla, de este árbol del mundo humano, este creador, y nada más en este ser, en la fuente de luz, por así decirlo, ¿no? Entonces, para esto, eh, ¿verdad?, tenemos que hablar de varios aspectos, porque de hecho, el resumen, ese mantra o esta idea de como esta meta de tener durante nuestra meditación, pues es como la culminación de un esfuerzo interno, podríamos decir. Porque como les mostraba anteriormente, vemos que nuestra mente aquí está acostumbrada en este estilo de vida de la actualidad, en pensar en muchísimas cosas al, al mismo tiempo. estamos o adecuados o habituados hasta multitasking, ¿verdad? Si sí, hacer muchas cosas al mismo tiempo. Entonces, el hecho de imaginarse, concentrarse en solo una cosa, casi que es como una cuestión utópica, ¿verdad? En nuestros días. Pero es totalmente posible y es hermoso y es como una especie de descanso para la mente, ¿verdad? Pero esto requiere diferentes pasos. Entonces, vamos a hablar de inicialmente tener esa eh, capacidad de observarte a, mi, a ti mismo, ese primer paso sería poder identificarte con lo que te hace eh, este ser que es similar al creador o al fuente de todas las cualidades, lo que implica que tienes que soltar todo este paquete físico, ¿no? Estamos acostumbrados a percibir la realidad física a través de estos sentidos o estos órganos de los sentidos. Y en esta foto de la derecha o esta imagen pueden ver que es, es como una luz dentro de un cuerpo que está eh, con las riendas de cada uno de los sentidos físicos, ¿no? el, el tacto, el, la vista, el gusto, el olfato, el oído. Y la idea es que al tú poder entender que tú eres mucho más que solamente este cuerpo, empieces a tener esa capacidad de poder soltar esta, este, este papel que hemos interpretado como actores dentro del drama de la vida. Eh, toda la historia que viene detrás de este papel y básicamente esta forma y este nombre a la cual me he habituado y que me he identificado totalmente desde mi conciencia. Y el otro punto que quería compartirles es el de eh, de verdad empezar a ver como desde adentro para afuera, reconocernos como este ser de luz que está viviendo una experiencia humana, ¿verdad? Entonces, es como que toda esta realidad física ya es como, regresando a la historia que les estaba mencionando anteriormente, el campo de batalla, donde estamos entrando en esa eh, conciencia de poder vernos a nosotros como dentro de esta historia, ¿verdad? Pero no inmersos en, en, en esa realidad solamente, entendiendo que hay otra realidad espiritual. Y eh, la otra gran parte que viene en esta historia, que les estaba comentando antes, es otro consejo que le da a Krishna, a Arjuna, en la historia, y es que básicamente lo que le dice él es muy radical, le dice, imagínate que todos los que están enfrente tuyo ya están muertos, ¿verdad? Y suena muy, muy radical, ¿verdad? O sea, no, lo, no deberíamos ver como una especie de que, ah, bueno, ahora me voy para la jungla y ya no hablo con nadie porque todos se van a morir de todas formas. Eso es un poco fatalista. Vamos a, a verlo desde otra perspectiva, ¿verdad? De hecho, eh, el, eh, la frase que utilizan ahí o que se utiliza es religiones, renunciar a las religiones del cuerpo. Y no necesariamente se refiere solamente pues, a ser, eh, qué sé yo, musulmán o hindú o católico, ¿verdad? Pero se refiere a todas las creencias que están basadas a todo lo que está relacionado con esa identidad física que hablamos anteriormente. Porque si te pones a pensar, naciste en un lugar que, se, que te criaste con esa cultura, con esas ideas, y todo está excelente porque, bueno, aprendiste mucho, ¿verdad? Fue como tu programa con el que empezaste en esta vida, ¿verdad? Pero entre más has ido creciendo, te has ido enterando de otras ideas, ¿verdad? Entonces, y te vas dando cuenta que muchas de las anteriores o algunas se van desechando, otras se van agregando y todo va cambiando, tu realidad interna va cambiando. Entonces, la idea es que también podamos eventualmente basarnos internamente, no solamente en esa identidad eterna o espiritual de vernos como ese actor que no es físico, pero también entender y empezar a ver desde ese filtro que en el oriente muchas veces se le habla como el tercer ojo, que es básicamente tú ver desde adentro para afuera, como les decía antes, desde, desde tú el ser espiritual que está en este mundo físicamente teniendo esta experiencia, desde los órganos de los sentidos, para empezar más y más a entender qué es lo que nos ha pasado en este gran viaje de la vida que es que nos hemos, verdad de alguna forma, atado a todo lo que está alrededor de nosotros. Y sí, hemos disfrutado de muchas cosas alrededor también, pero el hecho de que tú te tragues el mundo, lo digo yo a veces así, eso hace que eventualmente te intoxiques. De forma que eh, cuando tienes que soltar el mundo, porque todos tendremos que soltarlo en algún momento, te cuesta, ¿verdad? Te sientes como te volviste adicto a él por alguna forma. Entonces, lo que explica en esta, en esta parte de la escritura o de, de esta historia es que aquel que no tiene apegos, es lo que dice Krishna, puede realmente amar a otros porque su amor es puro y divino. Y es una cosa tan hermosa, ¿verdad? No estamos hablando entonces de ya soltarlo todo porque volvernos, como por así decirlo, fríos y desinteresados, a lo contrario totalmente. Es porque para que de verdad uno pueda amar a todo y a todos por igual y con la misma intensidad, de verdad uno tiene que aprender a cómo desintoxicarse de la necesidad de sentir que tengo que, ¿verdad?, estar con este o tener tal cosa, ¿verdad?, todos esos deseos que se le pueden llamar en términos espirituales. Entonces, esa desintoxicación es como aprender a soltar, ¿verdad? Y a mí me recuerda, me, me, me llama mucho la atención la imagen de cuando llegamos a este cuerpo en este mundo y cuando estábamos en ese vientre materno y cuando no teníamos apego a nada, ¿verdad? Entonces, es como esa imagen me recuerda que es lo natural y tú ves un bebito, un niño pequeño, y él no, requ no requiere nada para estar feliz, nada más un poquito de comidita, ¿verdad? Y tal vez un poquito de amor y ya, ¿verdad? Pero es entre manos vamos complicando en la vida donde empieza uno a identificarse corporalmente, eh, ¿verdad? A esta, este set de características externas y externas que vienen con Marcela, en el caso mío, ¿verdad? Y con las relaciones que he creado alrededor, con la historia que creé y ese pasado y ese background y al final nos va a tocar igualmente que cuando llegamos a este mundo soltarlo todo y realmente eso nos va a hacer sentir libres. Entonces la meditación, ¿verdad? todo esto son ideas para empezar a poder percibir ese man manabab que hablamos al inicio, para de verdad poder entendernos a nosotros libre de todas esas llamémosle ataduras o cargas que hemos tomado en nuestros hombros con el tiempo, con el crecimiento de, de la complicación de, de lo que creíamos que era vivir muchas veces en el mundo. ¿no? Entonces, lo que decimos en el Raya Yoga es que básicamente el, el Supremo, el alma Suprema, el Ser Supremo está a distancia de solo un pensamiento. Entonces, al, al principio hablamos que tener, tener solo un pensamiento es difícil porque estamos acostumbrados a tragar muchas cosas a la vez, ¿verdad? Al mismo tiempo, solo una cosa no debería ser tan difícil. ¿Por qué? Porque no tienes que hacer cosas muy complicadas. Es solo tener un pensamiento y eso ya sabemos cómo hacerlo, ¿verdad? Pero ¿cómo vamos? ¿Qué tipo de pensamiento y cómo vamos a concentrarnos ahí? Entonces, eh, aquí les, les estoy dando algunas ideas que podemos también re, recordar, por así decirlo, a la hora de empezar a meditar. Y una <coughs> es recordar que compartimos el mismo ADN espiritual, o sea, todas esas mismas características internas, o ese programa, como le digo yo, original con el que nacimos de paz, amor, felicidad, pureza, sabiduría, etcétera con el alma suprema, al que le llamamos la fuente de las cualidades. Pero cuando yo me veo a mí mismo, no sé si ustedes se han preguntado qué es lo que quieren en la vida, estoy segura que sí, ¿verdad? Entonces la cuestión es cuando uno empieza a verse a sí mismo y que en realidad lo que quiere es lo que es, bueno, entonces todo se hace más fácil, <ríe> ya está dentro de uno esas características esas cualidades, digámosle, ¿no? Entonces, para poder conectarse con un ser que como lo vemos en el Raya Yoga es igualmente una energía, un ser vivo de paz, de amor y de todas estas cualidades, pues tenemos que reaprender, porque es algo que naturalmente tendríamos en común, ese lenguaje original espiritual el lenguaje del alma, el lenguaje de este ser espiritual. ¿Y cómo lo hacemos? Algo que es totalmente natural con nosotros, la idea de las relaciones, ¿verdad? A nadie decimos que el ser humano es un ser social. Entonces, a nadie le gusta estar sin socializarse, pero es porque a través de las relaciones estamos expresando esas cualidades. Entonces, la idea... Es que a través de poder conectarnos con este ser supremo en término de tener una relación con él, puedo verlo como el océano de la paz, puedo verlo como mi madre y experimentar su dulzura y su ternura. Puedo, ¿verdad? Es como cuando tú piensas en tu papá. Si ahorita les digo, piensen en su papá, ¿qué emerge en su corazón? ¿Verdad? Algo emergerá. Entonces, igualmente, la idea es que, y no, ni, si, ni siquiera tienes que describírmelo a mí, como que casi se hace el corazón calientito, ¿verdad? Entonces, igualmente, es como un sentimiento que emerge de esa relación. Igualmente, a la hora de meditar, ¿verdad? Es una cuestión de yo recordar quién soy como esa luz de paz. Y recordar que ese ser es la, también la fuente de esas cualidades, y luego el tercer paso que estamos mencionando ahí, que si de verdad este es mi, mi mamá, mi papá, mi profesor, mi guía, como quiera verlo en esta relación, pues definitivamente tengo un derecho a todo lo que es la propiedad de este ser. Ahora, ¿qué sería la propiedad de Dios o del alma suprema? Pues probablemente cosas espirituales también, ¿verdad? Como mencionamos, no solamente mi paz es lo que me une a él, pero es que la paz de él es como un océano, es inmensa, ¿verdad? Entonces, reclamar ese derecho es básicamente experimentar que esos tesoros están accesibles para mí, que son mi derecho. Y que mi derecho significa que yo los puedo tomar así como yo, como con mi papá, voy y lo abrazo porque lo quiero y no tengo que pedirle permiso, ni encármele ni, ni hacer una cita. Solamente voy y lo abrazo, ¿verdad? Entonces, igualmente esa, ese, esa confianza, por así decirlo, es lo que estamos mencionando. Ahora, ¿cómo llevamos ese pensamiento a la práctica? ¿Verdad? Entonces, poder traer todas estas ideas a la mente es como una especie de preparación para que yo pueda eventualmente entrar en esta eh, en esta en esta práctica verdad esto lo voy a compartir en un segundo pero lo que quería decirles es que entonces eh, o, o idealmente lo que necesitamos es poder desintoxicarnos del mundo durante, durante ese instante que vamos a meditar para que podamos de verdad encontrar un espacio de silencio donde yo pueda experimentar esos tesoros, ¿verdad? Y muchas veces eso requiere también práctica porque, de nuevo, estamos tan adictos a tomar de afuera y la idea de la meditación es ya parar eso por un instante, ¿verdad? Lo que les iba a mostrar acá es que también a través de, del Raya Yoga tenemos esta gran meta que es muy hermosa, que es poder... Eh, no solamente sentirnos, sentarnos, perdón, a meditar y experimentar todos estos tesoros en el silencio, que es lo más importante, pero que también es un estilo de vida, que a la hora de cuando tú vas a meditar, digo, cuando vas a hacer una acción en la vida, ya sea en tu trabajo, en las relaciones, donde sea que estés, puedes de cualquier forma este, seguir conectado, ¿verdad? Traer en tu memoria, en tu conciencia más bien, estas ideas de mi ADN espiritual, yo soy este viajero que está cruzando, ¿verdad? Por este mundo físico eh, y de vez en cuando es como por así decirlo tener esta capacidad de, de, de meterte en tu caparazón interno y poder salirte de esa, de esa realidad física y reconectarte en el silencio. No importa que haya ruido alrededor, puede estar corriendo una guerra en frente mío. Pero la idea es que en cualquier momento yo pueda también practicar esto porque es súper útil. Estás trayendo esta vibración en el momento en que recuerdas, ¿no? A esto en el Raya Yoga le llamamos el Karma Yoga, que es el yoga en la acción, ¿verdad? Eso es lo que quería compartirles ahí. Entonces, ¿qué les parece si ahora vamos a hacer una práctica? Entonces voy a ponerles... Perdón, esta imagen, para este, utilizarla como, como para focalizarnos en nosotros mismos inicialmente. Y vamos a respirar profundamente, haciéndonos conscientes de todo lo que está a nuestro alrededor, los sonidos, las sensaciones el movimiento, entendiendo que este es el mundo de la acción y aceptándolo tal y como cual. Y mientras hago eso, voy poco a poco, como la tortuga entrando, focalizando detrás de mis ojos. En el centro de mi frente, esa luz, esa chispa de paz, de amor, de felicidad, que a veces está encendida, a veces un poco apagada, pero que siempre está allí, ya sea que esté consciente o no, y es que ese soy yo, el acto de este drama ilimitado y mientras este actor observa la obra va percibiendo Detrás de ese circo de la mente, una línea del pensamiento. Mi pensamiento es mi creación. Y como una línea interminable sale de este mundo físico. Sale del escenario, de la tormenta de ese movimiento y acción. Más allá. Hacia una dimensión de luz. Poco a poco este mundo se va haciendo pequeño. Y aquello que se me hacía tan importante. Va perdiendo forma, va haciéndose lejano. Voy dándome cuenta que toda esta historia es solo eso, una historia. cerrando ese libro por unos instantes solamente, dejando todos sus personajes, sus historias, su pasado y en esta región de luz silenciosa. he vuelto una estrella un hijo de este océano de luz en esta dimensión de luz que reside este ser esa fuente de paz, de pureza. Esa madre, padre, guía. Y entro, poco a poco, a percibir. El silencio de su mente. La pureza de sus sentimientos. Como una especie de toldo de protección. que me envuelve y se vuelve mi mundo entero, desde mi mente está absorbiendo esa paz. Y me siento conectado Suavemente voy regresando, suavemente hacia este mundo físico. Habiendo volado hacia esa región tan silenciosa, sostengo ese silencio, esa claridad mental. De haberme experimentado lejos de todo lo que conozco. De haberme absorbido por mi ancestro, mi creador. Absorbido parte de esa paz, de esa luz. Y reencendido esa chispa que me hace único. Y especial. Que tengan una hermoso tarde, un placer haber estado con ustedes, como decimos en Brahma Comaris, Om Shanti, que tengan una hermosa tarde pacífica.